Vivo con mi mamá desde que salí del separete. Me duermo en un sillón. Yo nunca, nunca en mi vida había pisado, pues, es una cárcel, ¿no? Porque realmente ahí, el estar ahí en el Sabarepsi, pues, es una cárcel. El delito que me imputaron fue lesiones y daño a la propia. Perdí el control de, pues, de mis acciones, ¿no? porque en sí pues, estuvieron a punto de, de atropellarme en el periférico, que atravesaba de lado a lado en unos carriles de alta. Y así, sí, sin importar, ¿no? Aventando la mochila, la chamarra. Y donde caía, pues iba por ella. Y después empecé a aventar piedras, ¿no? Hasta que le pegué a una camioneta. Yo escuché un ruido que quiso, Me imagino que se activaron las bolsas de aire. Y no sé si Y esa persona pues traía una lesión en la cara, no, no, no la vi, porque después llegó una, una ambulancia y, y, este, y atendió a la persona. Yo nunca declaré nada, nada, nada. Ni siquiera me quedé con la persona, nada de eso. De hecho, pues nunca lo. Nunca vi a la persona. A mí me agarraron y me metieron a un. a un separo. Estuve. Tres días esposado de pies y manos. Pues la que estuvo declarando fue mi tía. Pero pues en lugar de ayudarme, pues creo que nada más me perjudicó porque pues en sí no me ayudó para nada. Y pues cuando vi la, la mirada de seguridad, dije no, pues es mucho tiempo. Dije pues, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿no? Se me dieron cinco años, seis meses, pero me dieron una medida de seguridad, no una pena, como a las demás personas, porque según en el momento que cometí los hechos, pues, o sea, estaba yo mal. Que según tengo psicosis orgánica, síndrome esquizo, esquizofreniforme a, a disfunción cerebral. Y o sea, pues, yo no me siento con eso, ¿no? Yo creo que nada más fue en el momento en que me pasó eso. Nunca me había pasado una situación de esa magnitud. Yo siento que, pues, pues no estuvo bien, ¿no? El dictamen que ellos dieron. Ahora que he estado yendo a tratamiento, pues el doctor dice que tengo epilepsia. Si en ese momento estaba mal, pues de algún modo, no sé, hubieran esperado un poco de tiempo para que yo pudiera estar bien. Y, y dice, bueno, pues a ver, ¿qué fue lo que pasó? No, ¿Por qué actuó así de esa manera? Pero, o sea, no, ellos nunca, nunca tomaron en cuenta eso. está bien que lo hagan a uno inimputable, ¿por qué? Porque le quitan a uno todos sus derechos. Pues algo justo que, que hubiera considerado pues... tratar de reparar el daño ¿no? que... que según le había hecho esta persona, ¿no? Por ejemplo, pagar el parabrisas y si había lesionado su ojo o algo, no sé si realmente ha sido cierto. Pues tratar de reparar el daño, ¿no? Que le den a uno una medida de seguridad y que supuestamente lo protejan a uno y que no lo hagan responsable, pues. Este, pues realmente eso no es. Lo hacen a uno que pague, pero con cárcel. Esa es la, la realidad. El estar ahí tantos años, pues, ¿de qué sirve? Si no se rehabilita. ¿Por qué? Porque la enfermedad sí. Está uno recibiendo un castigo, pero pues yo creo que no es la mejor manera, ¿no? De que se componga. Yo creo que mucha gente no debería estar ahí. El que se exija que para poder salir de ese lugar y que se necesite un familiar, pues yo siento que eso pues debería desaparecer, ¿no? Porque, pues, está como uno, ahora sí que, o sea, sin derecho, ¿no? A, o sea, no tiene ni voz ni voto de, de decidir, de, de decir, bueno, pues, yo ya estoy apto para poder irme. O sea, yo ya me siento bien para poder trabajar, para poder volver a hacer mi vida como antes. Muchos ya cumplieron su, su condena y ahí siguen. ¿Por qué? Porque no tienen quien, quien esté, pues firme por ellos. Y debería de ser como por ejemplo los que están en un reclusorio, ¿no? Que ellos al cumplir su sentencia y ya se pueden ir. Y aquí no, es aquí. Si no hay alguien, pues. Que queda uno ahí más tiempo. El hecho de que tengamos esta enfermedad no nos hace que que no podamos decidir ¿no? sobre lo que queremos, porque así como una persona puede hacer bien su vida, nosotros también la podemos hacer igual. Gracias a Dios sigo adelante y seguir adelante. Thank <laughs> you. you. Mm -hmm.